Bueno, los corresponsales que cargo ya Apamates. No. Dale la vuelta allá para volverle a pasar, para que graben la vaina. Rura, dale, dale, para salir algo de claro la vaina. No, la vaina, bien. bien. A ver, ahí está para darle nada más ya, vamos a darle la vuelta. Barricadas, todo destruido, todo el centro, el casco central. Mira esta vaina por aquí, Firmen por aquí. El pueblo quedó destruido. Mira, aquí, firma esa vaina. Graba esa vaina. Estoy firmando. Mierda, mira aquella vaina allá. La candela que llamaron que ahí. venga, Sí. Cuatro esquinas, centro de Santelena. Acabaron con el pueblo. ¿Estás grabando ahí? Sí. Acabaron con el pueblo. esa vaina para allá, ¿cómo está? Barricadas sí. por todos lados. Plaza Bolívar. Mira allá, mira allá. Verga, mira vaina, la ya entrada en Manacrí. para Manacrí, los indígenas sí, resguardándose. La verdad, El video, la, la, la, la entrada de Manacri, no, aquí se ve perfecto. Da la vuelta aquí, dale la vuelta aquí. Mira, le están sacando los cauchos. Le van a robar los cauchos. Claro. Le están metiendo piedra porque cuando le pichen los cauchos. Está grabando. No hay nada vandalismo, robando los cauchos. Mira, mira cómo nos hacen. Plena, plena. Viste el carajo que nos hacen así. Mm -hmm. Y esos son vandalismo ya eso.